Bien, ya ustedes escucharon a Chulín ahí hablando de que la ruta de la seda, que esto y que aquello, que fue Alejandro Magno el primero que la utilizó porque conquistó hasta la India. Y se fue por ahí porque era más cómodo. Entonces, ¿qué es la ruta de la seda? ¿Dónde estaba Constantinopla? Vamos a ver, aquí estamos viendo nuestro planeta y nos vamos ahí. Miren cómo se ve ahí el continente africano, donde, cómo se ve la península arábiga. Y aquí arriba donde se ve, Europa. Ahí podemos ver la, la botica de Italia. Entonces, aquí en esta zona donde ustedes están viendo la manita del mouse. Ahí estaba Constantinopla. Vamos a darle zoom para que ustedes vean mejor. Ahí vamos para Constantinopla. Qué chulo es esto que ya estamos en Constantinopla. Entonces, estamos en la ciudad de Estambul. Que actualmente... Lo que era antes, Constantinopla. Vamos a darle más zoom para ver que esa hermosa ciudad. Ahí está. Estamos en Estambul, que es donde estaba Constantinopla. Mírenlo ahí donde está. Ese, ese pedacito que parece un río es el, el estrecho bóforo. Que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Que el Mar de Mármara es lo mismo que decir el Mar Mediterráneo. Mírenlo ahí. Ese es el Mar de Mármara. Entonces, ahí en ese puntico donde está Estambul, empezaba lo que es la ruta de la seda. Y venía desde aquí y llegaba a la India y a China ahí arriba. Entonces, Ustedes dirían, pero ven acá, y por qué había que cruzar por ahí obligatoriamente? Porque yo me podía ir por aquí, o me podía ir por aquí, o por allá arriba. Lo que pasa es que esta zona de aquí donde está la manita, todo eso era de dominio de los musulmanes. <Susurra> Entonces los musulmanes estaban en, en conflicto con los cristianos, lo del Islam. Estaban en conflicto con los cristianos. Entonces, no se podían ir por ahí porque los musulmanes no lo iban a dejar pasar. Entonces, los europeos se iban por aquí, por Constantinopla. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Imperio Romano de Oriente. O lo que es lo mismo, el Imperio Bizantino. ¿Y qué pasa? Que los europeos se iban por ahí, por esa ciudad, por la ciudad de Constantinopla. Y se iban y comercializaban. Los árabes eran los que conocían mejor esa ruta. Y eran los que compraban las cosas en la India o en China y las vendían aquí a mercaderes que venían. Si usted quería comprar los productos más baratos, pues usted alquilaba su camello, alquilaba su caballo, alquilaba su yegua, lo que usted quiera. Y se iba en su camello último modelo para allá. Y, y usted hacía el viaje completo, ahora bien. Era muchísimo, mucho peligro. Usted tenía que tener un guía y tenía que ser un buen guerrero porque si no, no le garantizaban la vida. Entonces la gente prefería venir aquí y comercializar con los árabes. Pero algunos querían ganar más dinero y se iban directo y hacían su ruta de la seda completa. Bien por ti, bien por ti. ¿Qué pasa? Que después que los turcos cogieron y atacaron... Atacaron y conquistaron la ciudad de Constantinopla. Mírenlo ahí, otra vez le doy zoom, mirenla ahí. Ya los europeos no podían cruzar, ¿por qué? Porque los turcos no lo dejaban. Le decían, sí, tú puedes cruzar, pero tienes que pagarme la mitad de lo que tú te vas a ganar de impuestos. Y entonces los comerciantes genoveses Aquí decían, no, pero yo no voy No tiene no tiene sentido, yo coge para allá Comprar y, y darle la mitad De la ganancia, entonces Los españoles Y los portugueses iban y le compraban A los italianos Entonces le compraban muy caro Porque los italianos iban A Constantinopla y comercializaban Con los árabes, y los árabes Entonces comercializaban con los chinos Y con los indios, era una cadena De, de, de, de comercialización Entonces los Españoles y los, y los, eh, como es que se llama, Margaret, los que están aquí al lado de España, los portugueses, ¿no? Los españoles y los portugueses entonces dijeron, no, pero espérate, nosotros no podemos estar cogiendo tanta lucha y pagando tanto impuesto y, y, y cogiendo lucha, por pues lo que vamos a hacer es que vamos a buscar rutas alternas. Entonces, los portugueses, que es aquí arriba, miren, en esa franja de ahí es Portugal. Ellos dijeron, no, pues no vamos a ir por África. Y se iban por aquí. Bajaban por aquí, cruzaban aquí, llegaban a Madagascar y de ahí entonces cogían y cruzaban el, el océano Índico hasta llegar a la India. Ustedes lo ven así, pero no es un trayecto muy fácil. ¿Por qué? Porque ese mar, de ahí ese océano es muy peligroso. Entonces los españoles dijeron, no, si yo me voy por aquí, yo puedo llegar a la India dando la vuelta. Entonces cogieron por aquí y llegaron a América. Pero eso es otra historia que lo vamos a ver un poquito más adelante. Espero hayan comprendido lo que es la ruta de la seda. Y nos vemos en la próxima entrega de El Globo terráqueo ¡Si es chulo!